Últimamente hemos asistido a un montón de ferias, ferias de proyectos con valores, y hemos visto tantas cosas que podrían hacerse con tan poco esfuerzo y generando tanto impacto, porque a veces parece que nuestro fin Querer salvar el mundo justifica los medios, presentarnos de forma cutre y así cuesta un montón cambiar el mundo. Si queremos cobrar precios dignos, presentémonos con dignidad, expliquemos el valor social de nuestros productos y servicios. Hemos visto folletos que no tienen datos de contacto, cuentas de correo de Gmail, textos infumables y un montón de cosas más que son muy mejorables con muy poquito esfuerzo. Que sí, que vamos todos con mucho lío. Pero la puesta en escena en una feria es tan importante como tu producto, tu servicio y tus valores. Si quieres hacer las cosas mejor en tu próxima feria, escucha el audio que encontrarás en la descripción. Y en el curso de Comunicación Transformadora lo trabajamos contigo, mano a mano, para que lo tengas bien resuelto y lo petes en tu próxima feria. ¡Chao!